Fantasía de una cita con Najimi. ¿Con Najimi? Oh, este helado de horchata está buenísimo. ¡Matanga! ¡Me parece que me gusta la pija! Ni modo, fue tu culpa por no estar atento. ¿Quieres subirte a otro juego? Puedes estar en mis piernas para que te sientas a gusto. No pierdes la oportunidad ni en tus fantasías, ¿verdad? Lo del helado estuvo buenísimo. Creí que saldría el logo de Colden. ¿Qué es el paraotos? Con químico. ¿Otra fantasía? Oye, qué bonito... Se volvió gay, locho. Bonito vestido, te ves preciosa. ¿Ah? Muchas gracias. Yo... Me puse este escote para ti, mi amor. Claro, ya entendí por qué te gusta tanto químico. Por su increíble pechonalidad. Me caro como Mbappé. En, en todo sentido. Ay, estos. Con rey La goma. Ya son 30 días juntos Feliz necesario ¿Qué clase de baratija es esta? Si me vas a obligar a usar joyas de segunda mano Esa desviada Compénsamelo en el hotel Y después de una noche de pasión Los pendientes resplandecían en su cuerpo Pero es un baludo ¡Ah, ¡Es lo erótico! ¿Cómo se ve que no saben que Ren para el otro lado? Haru ¿Mm? no, Tienes que aprovechar el doble salto con allí y dejarlo caer ¿Ah sí? Ay, pareces nuevo A ver, dame, yo lo hago por ti Wow, eres muy buena, gracias <risa> Eso jamás <risa> le va a pasar, <risa> jamás <risa> ...y jugaríamos abrazaditos así bien de amor. ¡Ay, qué bonito! Es como si fuera un drama coreano. Creo que una bueno, si es mi prospecta de waifu. De hecho, no suena nada mal. no. <risa> <risa> ya no vi ese capítulo. tengo que ensudar. tengo que cortar Ahora mucho la por el copyright. ¿eh? Ella es no Coco Inaka, es la vecina de la maestra con la que estudio No importa qué tan lejos tenga que viajar, mientras no me falte su sonrisa todo me da igual La verdad nos dejó a todos pensando, pensando qué carajo quiso decir Que mamático el más ninja más... en adulto <risa>